Habla petío. ¿Cómo hago para que me salga una cartita así toda negrita como está en la miniatura del video? Hoy te respondo eso y más. ¡Let's go! ¿Qué son las Infinity Splits? ¿Tienen relación con la mejor estética de una carta? ¡Sí! ¿Es una forma de personalizar tu colección y mazos ante otros jugadores? ¡Sí! ¿Es clara la información dentro del juego sobre las Infinity Splits? ¿Información? Aquí en el juego no dice ni un joraka del cómo entender esto. Es algo que aprendes con el ensayo y error. Volvamos al concepto básico. Las Infinity Splits vendrían a ser cuando mejoras una carta a Infinity y se genera otra carta igual pero con un efecto adicional. Estos efectos irán cambiando si vuelves a mejorar esta última carta a Infinity y así una y otra vez. Hay mucha información de esto que de seguro muchos no saben aún y tampoco yo lo sabía. Para esto debo de agradecer a la web Marvel Snap por habernos brindado esta información. Lo primero que debe de quedar en claro es que las Infinity Splits no son variantes. Es la misma carta, pero con efectitos añadidos haciéndola ver más geniales ante sus otras versiones anteriores. Lo que sabemos es que hay 7 rarezas en una carta, comenzando desde Común hasta Infinity escalar a cada rareza tiene un costo en créditos y potenciadores cada rareza que alcances te irá compensando con cambios estéticos en dicha carta esta información es algo que el juego nos brinda al mejorar nuestras cartas pero una vez que alcanzamos el infinity split y luego de eso ya es navegar en aguas oscuras una vez que la carta llega a Infinity, se habilitará un botoncito que es este que ustedes pueden ver en la esquina derecha inferior de la imagen, donde se podrá generar un Infinity Split. Este primer Infinity Split que obtendrás será de la rareza más común de todas. Pero si sigues mejorando esa carta y generando más Infinity Splits de la misma, irás obteniendo efectos adicionales combinados de formas tan distintas en la misma carta que una puede ser más rara que otra. Con esto quiero decir que hay diferentes rarezas en los Infinity Splits y que hay Infinity Splits más raros que otros y que incluso tienen una probabilidad muy baja en que salgan. Hay jugadores por ejemplo que han generado 10 Splits de esta carta y no les ha salido este estilo de Splits que es el que están buscando. Por el momento existen dos efectos que puede tener una Infinity Split. Número 1. El background o el fondo en la carta. Este efecto reemplaza el fondo artístico de una carta por un fondo holográfico, o prismático, o dorado, o totalmente negro. Hay fondos más difíciles de obtener que otros, pero eso ya será algo que vamos a hablar más adelante. Número 2. Efecto de partículas. Este efecto se va a encontrar alrededor de la carta puede estar por encima o alrededor o hacia los lados estos efectos serían el Tone Flare, Glimmer Flare, Stardust Flare y Crackle Flare al parecer de cada efecto hay 8 colores diferentes una manera de identificar qué tipo de efectos combinados tienes es mirar estos hexagonitos que se encuentran debajo de la etiqueta de una carta. El hexágono de la izquierda representará el efecto del fondo y el hexagonito de la derecha representará el efecto de la partícula. Según los cálculos de Marvel Snapson, existen como 20 combinaciones de efectos disponibles en una carta y esto se tiene que multiplicar por 8, que son los colores distintos que se encuentran en cada efecto. O sea, imagínate lo raro que puede llegar a ser una carta que puedas obtener que inclusive puedan ser muy poquitos jugadores los que tengan ese tipo de rareza de efectos combinados en una carta Es que tengamos en cuenta algo Hacer muchas Infinity Splits en una carta es gastar muchos recursos que pudiésemos haber gastado en otras cartas lo que significa es que realmente amas esta carta y estás dispuesto a buscar su estilo perfecto en Infinity Split. Veamos visualmente de qué trata cada fondo o background. El fondo prismático se ve así, el sujeto se mantiene pero el fondo artístico es reemplazado por un prisma. El fondo holográfico no reemplaza totalmente el fondo artístico de la carta, pero sí se fusiona con esta misma para poder lograr un efecto bastante bonito. Aquí viene el fondo dorado, que tiene un estilo bastante simple y elegante. Este es el fondo más raro de todos. Va a estar disponible a partir del quinto Infinity Split y con una probabilidad del 10% de poder obtenerlo. Por último, el fondo negro o Ink, que es un poco más común que el fondo dorado. Este fondo estará disponible a partir del cuarto Infinity Split y con una probabilidad del 10% de poder obtenerlo Este vendría a ser el fondo más deseado por muchos jugadores del juego Veamos visualmente de qué trata cada efecto de partícula Aquí mediante un mensaje del desarrollador podemos ver que la partícula de color negro es la partícula más rara que existe de todas las partículas disponibles. Comencemos con el efecto Glimmer que son partículas muy pequeñas y brillantes que van saliendo del centro de la carta. Aquí podrán ver una versión animada de este efecto Glimmer. Ahora tenemos el efecto Tune que le da un estilo cómic a la carta y además tiene como una estrella fugaz que está dando vueltas alrededor de la carta. Luego tenemos el efecto Stardust, que son partículas más brillantes, coloridas y grandes que salen del centro de la carta. Y ahora aquí el efecto Crackle Flare o Kirby Crackle. Aquí podemos apreciar visualmente el cómo se ven. Y esta partícula es la más rara de obtener de todas. Esta partícula se llama así en tributo al artista Jack Kirby por el cómo dibujaba los destellos de energía que salían de algunos superhéroes en los cómics. Ahora pasemos a las probabilidades de obtener una de esas rarezas en las Infinity Splits. ¿Qué tan raro es que obtengas la versión de Infinity Splits que buscas? Lo que nos responde un desarrollador es lo siguiente. No puedes conseguir el mismo duplicado en un Infinity Split. A partir del tercer split será garantizado que consigas ambos efectos a la vez y abres la posibilidad hacia efectos aún más raros El nivel de los splits son por personaje y no por su arte Digamos que una carta que ya ha subido a varios splits decidas cambiarla por una de sus variantes Pues se mantendrá el progreso acumulado de splits en dicha variante también Finalmente hemos llegado a la tabla donde podremos ver las probabilidades en obtener los efectos disponibles en cada split que hagamos entonces comencemos a analizar un poco este cuadrito Como pueden ver el split número 1 no te va a garantizar un efecto de partículas Solamente va a haber efecto de background y este 50% te puede salir en holográfico O 50% te puede salir en prismático y ahora luego del segundo y tercer split sí te van a aparecer fondo de partículas. Pero esto vas a tener 50% de chances que te salga Glimmer o 50% de chances que te salga el zoom o Comic. Y acá arriba tienes también igual. Se sigue siendo lo mismo en el tema del background porque sigue saliendo Foil o Prisma 50% cada uno. Y ahora pasamos al segundo y tercer split donde sí te van a salir efectos de partículas. De los cuales tienes 50% de chances que te salga el Glimmer Effect o que te salga el Tune tune o comic effect ahora en la parte del surface te puede salir también 50% foil que sería holográfico o 50% prisma luego a partir del cuarto split la cosa se comienza a poner buena porque ahora en la parte del surface ya tienes un 10% de probabilidades que te salga ink o negro y luego en la parte de efecto de partículas te puede salir también el sparkle o como se les dice los flares. Y luego en el split número 5 ya se va a agregar también el efecto de gold o dorado en la parte del surface. Como pueden ver ink, gold cada uno va a tener 10% de que te puedan salir. O sea son chances bastante bajas. Y en, y en la parte de lo que es el efecto de partículas eso no cambia se sigue manteniendo igual. Y ahora desde el Split 6 hacia adelante vemos que en la parte de Surface los efectos no han cambiado, todos los backgrounds siguen siendo los mismos porque ya ahí quedaron todos, ya no hay más. Pero sí en el efecto de partículas o el reveal se va a añadir el efecto del Kirby Crackle me parece que es, que va a tener solamente un 10% de que pueda salir. Ahora que ya conoces esta información sabrás lo difícil que puede llegar a ser obtener una carta con efecto de Kirby Crackle y lo costoso en recursos que puede llegar a ser. Si has llegado hasta aquí yo te agradezco bastante, es más me encantaría saber si a ti te ha salido alguna de estas cartas raras o alguno de estos splits raros dentro de estos intentos que has estado haciendo de Infinity Splits. Sería interesante poder contrastar la información que ha brindado Marvel Snapson con todos los comentarios de aquellos jugadores que han podido hacer varios Infinity Splits y ver qué resultados les ha salido. Ya saben que tenemos canal de Discord, ahí siempre andamos en Discord conversando, charlando, compartiendo mazos, estrategias y tal, recuerden que el enlace se encuentra en la descripción de este video. Al igual que estoy haciendo transmisiones en vivo todas las noches de lunes a viernes en la plataforma morada Todos se encuentran invitados muchachos, ya saben el enlace también se encuentra en la descripción de este video Si en caso deseas hacer cualquier duda o consulta en vivo, yo me encuentro ahí por las noches Para poder responder de manera muy animada, de manera muy cortés a todos ustedes Ahí estamos todos la verdad vacilándonos, pasándola bien Así que ya sabes, te espero allí, un abrazo para ti